Bien sabemos que el mar es un lugar que aún nos oculta grandes misterios Pero la fotografía de momentos antes de que dos niñas fueran abducidas por dos criaturas extrañas que emergieron del mar Es uno de los casos más extraños y terribles de este año Vamos a conocerlo. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlack Investigador Únete al Team En Facebook se comenzó a viralizar la noticia de que dos niñas del estado de Guerrero en México habían sido abducidas por criaturas que emergieron del mar De igual manera la página de internet Empleos Cuautla mostraba las imágenes y daba información sobre lo sucedido Las niñas quienes estaban acompañadas de su madre tomaban fotografías a la orilla de la playa conocida como las monjitas su madre quien se encontraba a distancia les tomaba las fotos cuando vio cómo dos criaturas emergieron del océano para llevarse a las niñas a lo profundo del mar a lo que ella inmediatamente trató de entrar para ayudarlas pero no pudo encontrar a ninguna de las dos después de pedir ayuda para iniciar la búsqueda analizaron las fotografías que había tomado momentos antes del incidente y es ahí donde se percataron de dos figuras extrañas a los que se les iluminaban los ojos a causa del flash de la cámara. Dos criaturas al parecer bípedas con horribles rostros. En este acercamiento podemos ver claramente que el ser extraño tiene forma humanoide, pero son sus grandes ojos lo que más resalta en la fotografía. Mientras que en el acercamiento de la segunda criatura solo podemos observar ojos brillando. La noticia me impactó, por lo que decidí investigar más al respecto. Me di cuenta que no había ninguna publicación oficial sobre este suceso, por lo que me pareció que algo no estaba bien. Y después de hacer una búsqueda en Internet, solo pude encontrar en Pinterest la misma fotografía que ya conocemos. Sin embargo, se encontraba junto con otra captura de pantalla de un usuario en Facebook llamado Hari Rama Hari Om. Al parecer, de Malasia. Aquí tenemos la publicación original que se realizó el 11 de abril del 2019 en la página de Facebook de Hari Rama Hari Om. Las fotografías seguramente son de aquel país y solamente hace mención a que tengan precaución al llevar a los niños al mar en la noche porque podrían encontrarse con espíritus. Como vemos la historia original es muy diferente a la que se ha estado compartiendo en México De que estas niñas fueron raptadas por seres que salieron del mar Porque efectivamente las dos siluetas que se ven al fondo se ven muy extrañas Parecen ser dos seres a los cuales les brillan los ojos Sin embargo no podemos asegurar que sean monstruos, criaturas del mar o espíritus en la noche, simplemente ha sido una fotografía muy extraña y curiosa que como vemos en México pues han eh, modificado y han hecho una historia que no es real, una fake news. Por lo tanto como vemos hay muchas personas que siguen haciendo mal uso del internet creando fake news, no es verdad que dos niñas hayan sido abducidas en la playa las monjitas. Y con respecto a la fotografía, sí es bastante curiosa y puede hacernos ver criaturas aterradoras, pero en lo personal creo que en su puesto ser, solo se trataba de una persona que estaba más al fondo. Incluso se le puede ver un poco los colores de la ropa y sus piernas. Mientras que lo que aparentemente son sus ojos, pudiera ser el reflejo que se produjo con el flash de algo que traía en la cabeza. Y si ponemos atención en la segunda criatura... Sus ojos están muy a distancia, lo que pudiera indicarnos que son luces de alguna embarcación o alguna otra cosa. ¿Ustedes qué opinan? Como vemos, no hay que creer todas las noticias que nos presentan en Internet. Muchas de ellas necesitan una investigación más profunda antes de compartirlas. Por el momento estoy contento de que aquellas niñas que supuestamente habían sido abducidas se encuentren bien y todo se tratara de una fake news. Les recuerdo que también todas las noches hago transmisiones en vivo donde ustedes me pueden llamar por teléfono en mi segundo canal que se llama Encuentro con lo Desconocido. Bajo este video les voy a dejar el link para que le den clic ahí y me sigan en las transmisiones todas las noches a partir de las 10 de la noche hora centro de la Ciudad de México. Mi nombre es Oxlack, sigan viendo los videos y nos vemos en el siguiente.